Saludos Soy Rael Vanguera Y en esta hora les traigo un nuevo contenido Y es de cómo eh, Pasar Vamos a pasar eh, a cambiar el idioma Que tiene esta aplicación Test Game Entonces vamos a irnos a Configuración Vamos a darle aquí en configuración Aquí está en chino pero configuración, le dan aquí en chau chau luego se vienen a, vamos a adoptar una palabra que diga en chino chai shi chai shi, aquí está, idioma chau chau no es mentira yo no sé de chino eso es invento mío, simplemente le dan clic aquí y lo vamos a poner en inglés que es el idioma que puede ser eh, asemeja un poco más pues nos facilita más el entendimiento de ello y ahí ya listo podemos cerrar y vamos a ejecutarlo nuevamente si, si no si no se les eh, cambia el idioma a la primera siguen eh, insistiendo listo miren aquí ya ya ya modificó pero si no les funciona la primera siguen insistiendo hasta que le funcione, listo esperen yo voy a quitar a cerrar, a dejar el juego como estaba entonces no olviden si vienen aquí, miren que aquí ya sale configuración, setting en inglés y yo lo que hice fue contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 lenguajes no, yo no sé chino, no sé nada de eso no sé mandarín. entonces eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima Chau. Ah, lo otro que les quería decir es que yo no soy ningún novato me gusta dejar el, el Personaje así Para hacer confundir a los enemigos y, y, y hacerles creer que soy novato entonces siempre sorprendo Es por, por el modo de juego es Esa es estrategia, listo Pero soy eh, leyenda Soy leyenda, o sea que no se confundan Hasta la próxima y chao, chao